Pues bien, no eres tú, es WhatsApp el que se ha caído Tiene, aquí vemos en esta gráfica De Down Detector Que desde las 10.22 de la mañana de este 4 de octubre de 2021 Ha tenido una de sus Grandes caídas, y vamos a ver el mapa Para ver las afectaciones el, La caída, pues es Principalmente en la Ciudad de México Pero también están iluminadas varias Ciudades del país Se ha notado <ríe> en Twitter, sobre todo, porque hay muchas bromas respecto a que si hay o no hay servicio y que la gente está descubriendo cómo llamar por teléfono. Y bueno, hace un momento, este... No es, no es nada más en México, sino es parece que es una falla a nivel global. Aquí vemos algunas ciudades en Estados Unidos. Vamos a ver, Estados Unidos, cómo, cómo está. Eh, es curioso que cada cierto tiempo se cae el servicio o sea, Estados Unidos, cómo está la caída de WhatsApp Y no solamente es WhatsApp, también es eh, Facebook, es Instagram, Twitter bueno, Al parecer es todo Internet Telegram también tiene ahí algunas fallas Hay una caída importante en todos los servicios Y bueno, al menos en Estados Unidos la, la, la falla es igual a las 10 Continúa con más allá de la 1 de la tarde y en Estados Unidos es prácticamente, pues sí, en todas las ciudades. Nueva York, todo este Nueva York, Boston, Los Ángeles, eh, en Canadá, Toronto, Montreal. Y pues sí, es una falla importante, pero lo que me llama la atención es que también se detecta la falla en otros servicios. Pues bueno, vamos a saber cómo sigue este problema. Facebook también está caído. Cuenta celebrities, influencers están sufriendo en este momento, Instagram también. Pues bueno, vamos a seguir reportando.